Os presentamos nuestro nuevo interfaz de gestión del aula de IMT Lazarus, donde hemos agrupado todos los botones en un solo sitio. Ahora se aparecerán aquí toda la fila de botones con todas las acciones disponibles para IMT Lazarus. Como siempre, podemos ver todas las capturas de pantalla de nuestros dispositivos y ahora como novedad, veremos las más recientes a color y las que han pasado más de 5 minutos en blanco y negro. Aquí arriba a la izquierda tenemos la tecnología utilizada en el dispositivo, Android, iPad, Chrome, Windows, y aquí arriba podemos ir filtrando por eh, las acciones que vamos a querer ir haciendo, por la navegación, la cámara, los filtros de YouTube, etcétera. ¿Vale? También podemos filtrar por tecnología, si queremos seleccionar solo los dispositivos de Windows, de Apple, Chrome, etcétera. O, individualmente, podemos seleccionar los dispositivos que queramos. En la parte de debajo de los dispositivos, Podemos ver si tenemos activada la navegación, la cámara, un filtrado de YouTube, etcétera, como siempre. Y además, como novedad, podremos ver las pestañas que tienen activas los dispositivos. Si pinchamos en ellas, podremos visitar en nuestro navegador la, la página web que tenemos abierta, podremos cerrar la pestaña o incluso podremos añadir esta dirección a nuestra lista blanca o lista negra de nuestro filtrado personal. Desde nuestra clase, también ahora podremos directamente seleccionar los dispositivos donde queremos aplicar una acción y aplicarles el filtrado que queramos, activar o desactivar la cámara, los filtros de YouTube, como siempre, todas las acciones que tenemos disponibles, abrir o cerrar pestañas, fijarlas, etc. Como novedad, tenemos que podemos editar nuestros filtrados personales directamente desde esta pantalla, pudiendo editar, añadir, o eliminar. URLs a nuestro filtrado personal, tanto en la navegación web como en YouTube. Si tenemos configurado el servicio de Telegram, podremos recibir alertas sobre búsquedas en Google, navegación denegada o vídeos en YouTube que tengamos configurados. Si estáis trabajando con equipos Windows, a partir del curso que viene, podremos utilizar lo que en IMT Lazarus hemos denominado Essential Desktop que es nuestra propuesta de seguridad avanzada en Windows, donde podremos controlar tanto las aplicaciones como el uso del USB y demás configuraciones de nuestros equipos. Otra de las novedades que tenemos disponible en IMT Lazarus es nuestro botón de preferencias que podréis encontrar arriba a la derecha en forma de varita mágica. Pinchando sobre él, veremos tres secciones donde aparecerán notificaciones del sistema, un nuevo icono de mis favoritos, y una barra de preferencias para mostrar u ocultar los botones de navegación. Dependiendo de los permisos que tengamos, veremos más o menos botones y podremos configurar que se vean o no directamente en nuestro panel. Mis favoritos podremos utilizarlos dentro de la navegación cuando estamos seleccionando cualquiera de los dispositivos donde queremos operar. Si vamos a la parte de gestión de URLs, pinchando en la estrellita, veremos unas cuantas web apps y dentro de la pestaña mi colección encontraremos todos los favoritos que nos hayamos configurado. Y por último, una de las novedades que traemos a nivel de visualización de equipos es que podremos activar esta opción de opacidad para ver cuándo se han conectado nuestros equipos por última vez y de una forma muy visual. Podremos ver si nuestros equipos se han conectado recientemente o hace mucho tiempo que se han conectado